Y muy buenas amigos vengadores, bienvenidos a Toxic Game Channel. Yo soy el vengador tóxico y por supuesto sean todos bienvenidos que estéis metálicamente de puta madre. Y vamos a hablar en este podcast número 18. Ya estamos, ya por el 18. Qué bien. Entre risa y risa, ya sabemos que el manicomio nunca defrauda. Después voy a hacer otro vídeo. Que se lo voy a dedicar a así que déjenme que hable eh, en este podcast pues de las cosas que solemos hablar que son mucho más importantes e interesantes que ese um, ubergado no sé, bueno tenemos que hablar de Jim Ryan tenemos que hablar de una vez y ya seriamente ya con la gente que defiende a Jim Ryan y decirle oye mira que tus juegos valgan ahora 80 es por culpa de este este señor que no te haga caso a cada cosa que fijas o pidas en playstation es por culpa de este señor y para cuando parece que te hace caso ¿eh? y dice bueno venga vamos a hacer un game pass ...para los chavalotes... Eh, ...ay, que te imaginas tú a, a Jimbo... Eh. ...voy a ir pasando imágenes de Jimbo... ...y quiero que os lo imaginéis... ...en la comunión de vuestra... ...prima hermana... ...y ese es... ...el tío... Eh, eh, el, ...ya sabéis que en la familia siempre suele haber... Eh, ...un familiar... Eh, ...con serios problemas... ...con la bebida... ...o por lo menos en las fiestas... ...y ya luego yo no sé si el resto del año... Pero ese, él eh, es el típico que lo conocemos que ya está borracho. Eh, y se comporta como si fuera un jovenzuelo, cosa que le deja en mal lugar porque ya sabemos que peina canas. Y te invita a bailar con él, dices, no, dices tú, no. También hay mujeres, ¿eh? también hay mujeres que hacen eso ¿eh? es como cuando tu tía Amparo con dos copitas de frangélico se viene, te quiere dar dos besos y dejarte el carmín pegado en toda la cara que es la... que parece que te que ha que besado una prostituta sepa disculparme todas las familias, la mía incluida pero es verdad estas cosas ocurren, estas mierdas ocurren bro estas mierdas ocurren, bro. Y hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar de, de Jimbo. Vamos a hablar de Jim Ryan. Jim, no me entero de nada, Ryan. Jim, no me entero de nada, Ryan. El desconocido, el que vas a, a, a Wikipedia a buscar eh, quién es, dónde ha nacido. Oye, eh, tendrá una historia, una madre, una familia o algo. Eh, Tiene perros. Eh, tiene perros esto, esto es muy divertido o sea, eh, no se sabe nada de él salvo eh, que antes de trabajar como CEO era el que se encargaba del marketing eso es lo que puedes encontrar en, en el Wikipedia, pero no puedes encontrar un artículo entero que ponga Jim Ryan nacido en tal eh, estudió en tal trabajó en tal sitio comenzó a trabajar en Sony en el año tal ya, al, que menos, ¿no? o sea, si Phil Spencer lo tiene pero bueno Phil Spencer eh, trabajó en proyectos de Microsoft sabe de informática, le encantan los videojuegos y yo se nota son como la noche y el día no el jimbo no sabe coger el mando en fin bueno eso ya lo hemos visto ¿no? pero claro es que ese no gustarle a los videojuegos o no estar realmente interesado o involucrado en los juegos hace que cometa las cagadas que ha llevado cometiendo desde la playstation 4 hasta la playstation 5 ya para destruirla o sea, destruir a Sony vamos a hacer un pequeño repaso vamos, porque si eh, no arregla la Playstation 4 la Playstation 4 y la Playstation 4 Pro son un completo desastre en cuanto a lo que es el hardware, eso lo he dicho lo mantengo, no me vengáis con tonterías que Sony no lleva lleva décadas sin sacar un producto de calidad ¡Ah! Ah, ah. Podéis decir lo que queráis. Pero calidad cero. Y, y digo más. Ahora, ahora que, son, que es, esto es la locura, la diógenes mental que tiene este hombre. Es increíble. Quería chapar eh, la pecevita. A que no sabéis que. Sí, exactamente. Ahora la pecebita. Eh, la vamos a volver a vender la vamos a volver a hacer pero qué pasa aquí no, no había falta de componentes no había eh, no son excusas tras excusas porque lo que queremos es vender nos importa un carajo los juegos nos importa muy poco eh, si se quedan pobres o, o, o da igual da igual da, no, no les importa bien poco ahí está el servicio técnico si quieres que te atiendan eh, ya no solamente te, ya el plus no te sirve ya te tienes que meter en el premium VIP para que te hagan un poquito de casito bueno entonces tampoco, no, o sea, no solucionó el problema de la refrigeración de la Playstation 4 el de la Playstation 5 eh, es ya el, el colmo porque xbox saca y presenta la que estaba que yo me acuerdo en el evento que estaba de gofri y el gofri se quedó ahí como diciendo ay dios mío ay dios mío lo que ha sacado xbox lo que ha sacado xbox esto tiene pinta de ser la hostia y tanto y tanto 12 teraflops eh, o sea, un bastinazo, un bastinazo, y de verdad, y probarla es, que, es que el que no la tenga, cuando, cuando ya vas jugando mucho, entonces ya te vas acostumbrando, son los amigos que vienen y dicen, hostia, tú porque estás acostumbrado, pero no veas cómo se ve, eso con Sony no, no, no, no llegan y dicen, no". suerte que, lo, que los televisores ayudan mucho, eh, los televisores están ayudando mucho a Playstation solo realmente los televisores los que están haciendo que Playstation 5 se vea bien y que incluso la Playstation 4 se vea bien están ayudando mucho más de lo que creéis bueno pues eh, se adelantan estrepitosamente al barranco ya sabéis que cuando el tonto sigue un camino, el camino se acaba pero el tonto sigue, aquí tenéis el tonto bien eh, pues el tonto siguió Se ha caído en el barranco Ahí están las acciones cada día cayendo ¿Sabéis cuánto vale la una comprar una acción eh, de Xbox? De Xbox, no de Microsoft 246 dólares por ahora está ¿Sabéis cuánto vale comprar una acción de Sony Entertainment? Pues alrededor de unos 70, casi 70 euros. <risa> Más barato que sus juegos. Horrible. Bueno, a esto le sumamos que como han visto que las portátiles, los, eh, los portátiles, eh, mira que la Nintendo nos está ganando Trimestre tras trimestre en Japón, en Occidente tampoco les son ajenos y les encanta. Eh, vamos a mantener viva la pecebita Claro, la gente se queda ahí como ¿no? que ya daban por hecho de que de que iba a estar muerta, pues no. Jimbo ha resucitado a la pecebita Ojo, que la PC Vita, y la, la PCP, no la tengo aquí, claro que tengo el soporte, pero la PCP la PC también era un pedazo de, de consola portátil. Ahora que han visto nuevamente este boom de las consolas portátiles, y han dicho, nosotros tenemos que meternos aquí también. ¡Ole tus huevos! Dice aquí el Gamer Friki, dice que viendo las quejas de Jim Ryan, el lloroporio el que se trae que ha ido hasta Bruselas hasta Bruselas ha ido y no va a conseguir nada pero bueno, con tal de ralentizar la compra de Activision lo que sea se está gastando malgastando el dinero en eso díganme que no, no, no es como pacharlo díganme que no es como pacharlo porque no solamente no está haciendo nada para que Sony vaya mejor sino que lo, lo está empobreciendo hasta tales puntos que ya no le queda nada que él mismo ha admitido de que Sony en la situación en la que está le es incapaz de hacer un simple Call of Duty de verdad y están vuestros fans diciendo de que ¿dónde están los exclusivos? pero de qué exclusivos me estáis hablando chavales que estáis hablando de la misma película que sacaron en el año 2013, que sois como vuestra abuela viendo eh, lo que el viento se llevó, que lo lleváis viendo, o como mi abuelo que veía el equipo A, que eh, eh, yo le decía, abuelo, pero son, son capítulos repetidos, o sea porque ya la serie había hasta terminado y todo, o sea, abuelo, son capítulos repetidos, a mí me da igual, me, me decía mi abuelo, a mí me da igual, yo quiero... Ver algo y ya está. Porque muchas veces la gente también es verdad que, que, que lo que quiere es evadirse. Yo eso lo entiendo. Pero que no vaya, vayamos a hacer un poquito de, de... Con cabeza. Son juegos. Digas lo que digan, Por mucho que lo maquilles con remaster, remake o como lo quieras llamar. Son un juego del año a la pena. Y ya está. Y eso pasa también en Microsoft si hacen lo mismo si ahora mismo coge es decir, el Gears of War es Definitive Edition ese juego es el único que sacaron ya mejorado hasta a, a, a las nuevas generaciones ya para la serie X y todo eso o sea un juego que salió en la 360 no ha vuelto a salir hasta que no ha salido la Series X y una vez salida la Series X sacaron los juegos del de Gears of War Definitive Edition para Xbox One y Xbox Series X y bueno, Series F si los quieres comprar digital a lo que me refiero que no te han obligado a comprar el mismo juego durante una y otra y otra vez, no no ha sido así lo dicho, no compra, cierra estudios, Japan Studio vendo Studio, que por cierto Days Gone es un juego muy bueno, pena es que, que esté a cargo este tío o, o, o este eh, esta manera esto, estos quehaceres que tienen esta gente, y por cierto ya lo último ya para rematar que vayan a hacer un remake del, del Zero Dawn hagan ya por uh, un remake del Astro Boy ya hagan un remake de, de, de yo que sé de Ratchet Clan que ya, ya, ya está envejeciendo ya ya veo yo que está envejeciendo el juego el Racha en Miles Morales tiene, ese, ese en cuanto a lo de que sigue eh, este por, es un Yayo a ver también tened en cuenta que es un Yayo entonces ya está ahí como viejo ahora mismo voy a Bruselas y voy a poner mi queja vaya vale usted eh, caballero, siéntese coja un número y póngase hacer la cola entre que él, él, él está moviendo todos los papeles del mundo y todo el mundo le está diciendo, mira Jimbo mmm, vete ¿vale? vete, no no nos convence de tu, tu, tus planteamientos, ¿vale? Así que vete comprando... y por qué? Es que claro, es que esto en un juicio diría... Bueno, ¿y usted por qué no ha comprado Activision? Y diría, es que yo no puedo comprarlo. Ah, entonces Activision... Eh, ¿Quiere usted que Activision desaparezca? No, no, no, yo quiero que Call of Duty... O sea, ¿va a comprar la IP de los Call of Duty? No. Entonces... Entonces, ¿en qué quedamos, señor Jimbo? En que no quiere que sea de Microsoft. Que no quiere que sea de Xbox. Que no quiere que, que PlayStation muera. Pues no la mate. No la mate. Porque ahora mismo el que está matando... X, eh, no es Xbox. Ahora mismo el que está matando PlayStation es... es Jimbo. Jim Ryan. Si por matar... Se refiere a quien sí que se ha cargado Microsoft y pronto se cargará ahí permítanme la broma será Amazon Luna ay mi lunita, pues perdona por la broma no le gusta la broma de, de, de, de, de ese calado, no le gusta bueno pues amigos, esto es lo que hay Jimbo no da para más el pobre está ardido, tiene un palo metido en el culo y va ...a todos lados... ...ha ido a la Unión Europea... ...ahora va a Bruselas... ...ahora... Eh, ...mañana... ...lo vemos en el... En el comité de... de comercio... De, de, ...de... Australia... ...o de China... ...es capaz de ir hasta Rusia... ...ya por ir... ...ya... ...yo qué sé... ...a ver si Putin... ...a ver si... si se entiende... ...en el sentido de que... ...quiere alargar... ...él sabe que no va a conseguir nada... ...pero... ...pero quiere alargar todo lo posible... Eh, el, el finiquitar la compra para que esta gente o sea, es decir, los de Xbox eh, le dé un margen porque él no se fía y que cree el ladrón que todos son de su condición bien lo dice el, el refrán cree el ladrón que todos son de su condición aunque les haya dicho Phil Spencer que les va a dejar tres años más eh, el code eh, viene ...de manera altiva e insultante... ...a decir... Eh, ...nos parece muy poco... ...¿cómo? ¿cómo? ¿que te parece muy poco? ...pero si... ...si fuera yo no te daría nada... ...o sea, ¿te parece poco? ...bueno, vamos, tendremos que... ...entonces... Eh, ...no darte nada, vamos a, a cambiar... ...a ver si... ¿eh? Y entonces en esa estamos, en el culebrón, esto, es, esto sí que es un culebrón lo que se está quemando de eh, eh, Jimbo por un lado, la Unión Europea, mañana irá a, a, al comercio chino, eh, eh, pasado mañana irá a, a, al, al de Australia, como digo, y así eh, liando la perdiz. ¿Cambiará las cosas? Eh, ¿impe ¿Impedirá que se compre Activision? No. Pero por lo menos hará que, que, que tarde. Patético. Sony está en un punto patético. Lo que está claro es que hay una gran... Eh, ...dependencia, digamos... ...a nivel de... ...no podemos vender si no tenemos esto... ...pues... ...hijo, haber hecho algo... ...ahora es tarde señora... ...decía la canción... ...ahora es tarde señora... ...ahora es tarde... ...no puede venir usted y... ...y, y decirme... ...que no compre Activision... ...no puede usted... ...puede usted denunciar todas las veces que quiera... Usted ...puede mentir también con el tema de Google... ...diciendo que Google ha dicho... Eh, eh, que sí, que es verdad, que, que por culpa de Xbox ah, no lo ha dicho. No lo ha dicho. Pero ¿cómo podéis ser tan mentirosos? Es que sois mentirosos hasta... hasta En fin. Como sabéis que nadie se va a leer. No, sabéis que nadie se va a leer el, eh, ni el tocho de... de... No, bueno, claro. Como sabéis que no se lo va a leer nadie. Pues entonces decid lo que lo que os da la gana sin tener mayor repercusión también por desgracia, creéis que lo podéis hacer en la caja de Playstation 5 decir que va a 8K a 8K que va o es que pesa 8 kilos yo creo que pesa más de 8 kilos, pero vamos pesará lo mismo que, que un, un, un gran danés una Play 5, no lo sé en fin amigos, nos vemos en el siguiente programa en Toxic Game Channel nos vamos a echar un cafetito tóxico ahora dentro de un ratito para, para ponerle los points sobre los puntos y sobre las ies a los abogados y a abogado así que nos vemos en el siguiente programa